Ayer, en horas de la noche, se produjo un homicidio en el sector de Porongo, de la comuna de Cauquenes. La diligencia efectuada por la Fiscalía, en conjunto con la CIP de Carabineros de la Puerta Comuncial de Cauquenes, lograron la detención en un horario bastante rápido, que no fue más de cinco horas desde la ocurrencia del hecho, de un imputado, en base a declaraciones que se habían obtenido previamente de al menos cuatro testigos que establecía la participación de este en la ocurrencia del hecho. Eh, se dispuso la concurrencia de personal de la Ocar al sitio suceso, conjuntamente con las diligencias efectuadas en forma personal por parte del Ministerio Público y también por la Policía de Carabineros, y se eh, pasó a control de detencional imputado el día de hoy. Eh, a menos de 12 horas de ocurrencia del hecho, se logró la prisión preventiva en su formalización por los delitos de homicidio y lesiones graves, y se impuso la medida contra de prisión preventiva por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. <risa>